Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a probar las nuevas criaturas Celestial Celestial Chaser y Celestial Guardián Bueno, eh, en, en realidad Somni nunca me envió los regalos, nunca me envió estas criaturas A muchas personas sí les envió las criaturas eh, A mí seguramente porque me tienen bronca, seguramente ahí tiene que ver algo el, el GM 2 Ese siempre me para amenazando bueno seguramente no me envió los regalos y encima me bloquearon la opción de comentar en Facebook Y bueno hasta quejarme en la página no, me, no tengo, me sale error Seguramente me tienen con algún tipo de bloqueo Pero todavía puedo entrar a mi cuenta Y bueno y por qué tengo, voy a probar estas nuevas criaturas Porque un suscriptor que sigue el canal vio mi video anterior y bueno le dio la gana de regalarme no sé por qué habrá gastado 30.000 de cash, imagínense ha gastado 60, 60, 60k para comprar estas criaturas level 1 porque a los que les han enviado estas criaturas les han enviado de diferentes niveles a algunos les ha llegado 99, 60, 80 así niveles variados pero yo tengo las ya las criaturas ya tengo aquí a mi situar para recibirlos son level 1 y vamos a probarlo en esto de aquí Vamos a probar esta nueva criatura en, en el estaje número 1 Siempre pruebo aquí las criaturas Más o menos como se enfrenta a arañas, panzer y todo Level 1 Ya más o menos vamos a ver cuál es su nivel Si sirve o no sirve Es lo mismo probar un level Por ejemplo si tienes level 99 Contra crías 99 Es lo mismo Más o menos vamos a ver A ver Espérate A ver Vamos a ver, eh, el primero no sé qué vamos a ver qué hace el primero. ¿Cuál es su diferencia? ¿Qué es? ¿Qué es lo que tiene? Parece un soldado común con un ángel. El lo que sí no puedo quejar es que tienen al menos tiene, al menos saben diseñar las mejor los personajes o los las criaturas. A ver qué haces. Se queda parado conversando con la araña al menos lo mató a la araña, a ver vamos a ver si lo mata el otro tiene un, un ataque eso eh, por la tierra a ver qué más haces, mm, más o menos le ha bajado casi todo la, pero las buenas criaturas deberían matarle uno, Una araña level 1 de un disparo se lo baja esa araña como son level bajos igual, o level 1 debería ser similar a ver, vamos a ver qué hace este acá A ver, la otra criatura, vamos a ver Este de acá, eh, ya hemos visto el ataque del hombre, esto vendría a ser la mujer La mujer tiene un ataque lejano también, de fuego Si vemos, ahí lanza su, su fuego, el otro también tiene lanza de fuego Oye, no me molesten A ver, vamos a ver qué haces, qué haces lo que me he dado cuenta es que su reacción es bastante lento, eso sí Tienen un ataque más o menos que baja pero es, son medio lentones o se quedan parados por ratos Y eso en un juego, en este mejor dicho en este juego de Rakion, Es una desventaja que se quede parado a largo rato hasta que reaccione Cuanto más rápido tenga reacción la criatura va a ser más fuerte O te va a servir más en los modos de batalla de Rakion. A ver qué hacen estos dos. Lo que sí me gusta es su diseño. Siempre me ha gustado cómo diseñan a veces las criaturas. Si vemos este de acá, tiene una cara de malo. El de acá, como vemos, ya se quedó parado. Es la mujer, parece. Ver, ¿Por qué no reaccionas? Se quedó parado, como vemos. ¿O será el... El, el otro también... Siempre... Ese, su reacción lenta es el problema, como vemos. No reacciona lento, a ver voy a irme más alejado Para invocar de nuevo a la otra criatura Porque se han quedado como, como inoptizado Demora en bajarlo, eh, casi en dos golpes lo matan Eso significa que no bueno, no, no es tan buena Lo que no me gusta es su reacción, es muy lenta Hay veces se quedan parados para que reaccionen por ejemplo este de acá demoran. Una aracna en verdad se lo baja. Se lo mata en, en un solo disparo. Este es este de acá. A lo mucho uno o dos creo que el máximo. Y su reacción es más rápida. Este de acá, como vemos, solo tiene esos ataques. Yo pensaba que tenía otros ataques diferentes. Son como lo.. Bueno, tienen. Bueno, eh, según dicen. Que es, eh, son como los cupidos nada más, pero más grandes Aquí han crecido los cupidos <ríe> Los cupidos, verdad, si sí son, es, hacen ese tipo de ataques Pero bien bien suavecito hacen, son más enanos, más chatos, más chiquitos Como vemos, ese ataque, hay, hay ratos que se demoran en matar, deberían ser más rápido A ver, vamos a probar otro estaje para que no dudemos Ahora vamos a probar esta criatura en este siguiente estaje, vamos a ver si es que tiene ataque lejano A ver el hombre y la mujer, oye solté al dragón, no sé para qué solté este dragón Hasta el dragón creo que más eh, fuerte, ahora vamos a ver, no tienen, el, le, no tienen ataque lejano, se tienen que acercar todavía tienen buena visión creo que, pero no tienen el ataque lejano que es muy importante en este tipo de juego. Ahora vamos a ver si desde acá ven a los enemigos o no lo ven. A ver, ¿qué haces? Atácalo. Bueno, sí le ha disparado, pero no le baja, no le baja mucho, como vemos. Y la puntería también a veces falla. El, el diseño sí me gusta, siempre hacen un diseño diferente. Pero lo que no me gusta es su ataque Ahora vamos abajo con la con la mujer Mujer, este de acá ¿Tienen, tienen el mismo ataque, no estoy viendo algo diferente Debería tener al menos algo diferente Giran, gira, a ver, mata acá Como vemos, hay ratos creo que se aturden A ver, mata Ya bien, mató. Vamos al siguiente. Vamos a ver la segunda ronda. Con estas criaturas me voy a hacer lento los estajes. Pero está... Bueno, no sé. En todo caso, traten de dejar sus comentarios. ¿Qué les parece esta nueva criatura? ¿Es un, es un fiasco más de Somnic ¿O puede servir para algo? Puede servir para colección. <risa> pero no entiendo tampoco el, el amigo que me regaló. Y no quiere... Mm, yo le dije si quieres te mando saludos o algo No quería nada Me dijo nada, solo, solo le gusta cómo yo reacciono a este tipo de criaturas O veo las nuevas criaturas Por eso quería que lo vea Pero ha gastado 60, 60k en estas criaturas level 1 Es increíble que ha gastado esa cantidad para regalármela Y bueno yo no pido regalos tampoco ni minte. Yo rara vez re reviso o recibo los regalos a menos que alguien me diga, oye te estoy dando eso porque a veces no entro y los regalos se vencen también Tampoco es que me crea que puedo conseguir todo, no sé, hay algunas personas que eh, pues, piensan que yo soy millonario o algo así No, si, si fuera millonario no estaría haciendo estos videos, oh, no, no perdería mi tiempo haciendo videos, en serio estaría gastando el dinero que tengo También trabajo, por eso todo el que trabaja puede gastar su plata o en lo que quiera eso es lo interesante, lo bueno de ser adulto A ver, vamos a ver si lo matan al golem Ya vamos en A A ver, hagan algo a ver, eh, Lo que no me gusta es que se ponen a veces Ah no, este de acá también lanza por el suelo Más o menos, más o menos A ver acá, foto Oye, era una foto bueno ya hemos probado la criatura ya bueno ustedes pueden sacar sus conclusiones si es que sirve o no sirve esta criatura ya está level 2 mi criatura como vemos seguramente yo lo voy a usar eh, solo para, para guardar así de colección nada más ya bueno eh, antes de terminar este video quería regalar esto de acá me ha tocado en una caja voy a regalar este soccer Leopardo King a la primera persona que comente este video bueno hasta aquí sería el video y gracias por seguir los videos de este canal y bueno, será hasta un próximo video.